especialmente en el ramo laboral, y continúa dando docencia. Hoy nos va a acompañar con un tema sumamente importante. Alguien decía, ¿verdad?, que no es necesario ir a los tribunales si es posible hacer una adecuada conciliación en donde las partes tengan un ganar-ganar. Y precisamente de eso nos va a hablar la licenciada Dina Gisela Pérez Rodríguez, la conciliación como método alterno en la solución de conflictos laborales. Licenciada Dina, el tiempo para usted. Y bueno, pues si podemos mostrar un aplauso a través de las manitas ahora en la forma virtual, pues sería maravilloso. Para usted nuestro agradecimiento por acompañarnos, licenciada Dina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y especialmente a nuestra presidenta de la a la biblioteca de abogadas y notarias y a la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que gentilmente nos acompaña. En esta oportunidad se decidió como tema a exponer la conciliación como medio o método alterno de solución de conflictos La conciliación es un instituto que... Está plasmado en el considerando sexo del Código de Trabajo como principio esencial y fundamental de eh, la normativa laboral guatemalteca. Tiene también su base en el artículo 340 del de Código de Trabajo. Es tan importante que surte efectos desde que se inicia el conflicto laboral en un centro de trabajo y tiene oportunidad de llevarse a cabo hasta un momento antes de que si en su caso llegase a ejecución, se hiciera la escritura traslativa de dominio de un bien si estuviera ese embargado como pago de prestaciones laborales. De ahí la gran importancia durante todo el tiempo se mantiene. Entonces vamos a dar un concepto de lo que es esta institución, y lo vibramos como un método o una forma pacífica de solución de controversias se dice que en las partes gestionan por medio de diálogo la solución a ese conflicto con la intervención de un tercero imparcial llamado conciliador este es el que va a moderar esa conciliación y de acuerdo a procedimientos establecidos buscarán ese acuerdo entre las partes y cuando este surte efectos de asociación tiene fuerza de título ejecutivo en caso de no cumplirse. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunas clases cómo es que se clasifica la conciliación. Y se puede clasificar atendiendo a diferentes, a diferentes circunstancias. Cuando se trata de la conciliación dentro del procedimiento legal, la podemos vislumbrar como oria y voluntaria. Obligatoria se da en la forma legal dentro del juicio, o sea, en la etapa procesal correspondiente al juicio oral. Ahí tiene el carácter de obligatoria fundamentada en el, en el artículo 340. En la diapositiva está mal el número, pero es 340. Y la voluntaria. Esta se puede dar en cualquier momento desde el inicio del conflicto. No necesariamente tenemos que esperar que, que ocurra hasta el momento de que se lleve a cabo la conciliación legal. De tal manera que... La siguiente, por favor. La siguiente, esa ya, ya platicamos. Sí, sí. Existe también otra eh, clasificación eh, que va de acuerdo al caso eminentemente conciliatorio que tiene esta institución. Y ahí encontramos la conciliación facultativa. Y la facultativa, porque esta autoriza al juez, antes de entrar, el, de comenzar el juicio, a que si las partes solicitan y el juez puede también invitar a que dialoguen antes de entrar al juicio para ver si llegan a un acuerdo. Esta, este tipo de conciliación facultativa la podemos encontrar en la ley del organismo judicial. Y la legal, pues igual, se da dentro del juicio oral laboral. Atendiendo a las partes que intervienen, eh, en la forma que lo hacen puede ser privada, ¿Cómo interviene Esta conciliación privada es cuando el conflicto se inicia dentro del centro de trabajo y desde ahí deciden las partes di, dilucidar el lema por medio, de, por medio del diálogo. Si los dilucidan en esa forma, genera muchísimas ventajas a las partes. Y la pública, cuando el conflicto está... Eh, en su, en su mejor momento, que las partes ya no pueden dialogar, pueden buscar la asesoría de, de una institución administrativa. En este caso, tenemos como posibilidades la inspección de trabajo, que es el lugar donde más es eh, el, el que más solicita a la gente la intervención. Pero también hoy en día existen los centros de mediación, y tienen ellos eh, una intervención en materia laboral, puede utilizarse esa vía también que es muy especial porque los conciliadores en esos centros son pensiones, personas especializadas para el efecto. La única diferencia es que en esta vía, si la conciliación eh, llega a un feliz término, se tiene que homologar por medio de un juzgado y la homologación... Eh, el objeto que tiene es que una autoridad competente revise si no vulnera derechos laborales, que es lo que más se protege. La siguiente, por favor. Por resultado de su trámite, eh, la conciliación se puede dar en forma total, o sea, abarcando todas las prestaciones, las pretensiones de un o del trabajador si esto no ha llegado a un juicio. Entonces, se dice que esa forma total indiscutiblemente va a producir el final de ese conflicto y si está dentro de un, ya en la justicia ordinaria, va a producir eh, la emisión de desistimientos que provocarán lógicamente el archivo del proceso. Y la parcial comprende únicamente algunos aspectos de las pretensiones. Regularmente se da cuando la otra parte, o sea, la parte demandada, decide aceptar las prestaciones laborales de carácter irrenunciable y lo único que queda en tela de juicio es la indemnización. Que es realmente lo que se cuestiona en el, dentro, dentro de un juicio. Y en este caso, entonces, el proceso puede terminar parcialmente en cuanto a, a lo que se ha conseguido y continuar con las, con las siguientes pretensiones. Entonces, en este, en este sentido, el proceso continúa solo con el resto. Cuando la llamamos infructuosa es porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho para tratar de avenir a las partes, no se logra ningún acuerdo y tiene un momento, en un momento dado quedarse por terminada la, la intervención y esperar que el trabajador ocurra a la autoridad eh, jurisdiccional competente, que en este caso es un juzgado de trabajo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿quién es ese tercero eh, que va a intervenir para tratar de venir a las partes? Muchas veces cuando surge un conflicto, las dos partes involucradas... Es, eh, tiene los ánimos tan caldeados que ya no es posible que puedan dialogar solas. Entonces es ese momento en el cual se necesita un tercero totalmente imparcial y neutral. Pero ese tercero no es cualquier persona. Es un tercero que sepa, la, el, que conozca las causas del conflicto, que sepa la posición de las partes que tenga cierto grado de expertise para poder eh, acercarlas, no alejarlas, porque no, no debe ser un conciliador alguien susceptible de que un conflicto se le escape de las manos. No sería esa la función correcta. Por eso, cuando decimos ¿quién es el conciliador? Pensamos que es un tercero imparcial, objetivo, justo y equilibrado, conocedor del conflicto y su manejo. Que moderará ese diálogo y ayudará a las partes en conflicto a que, a través de un adecuado diálogo, encuentren esos puntos de convergencia que puedan arribar a una efectiva solución. ¿Cuál es la especialidad de este conciliador? En un momento, en, hay un momento en que las partes eh, se empiezan a acercar y necesitan esa ayuda para que les termine de llegar a esa convergencia que necesitan para solucionar ese conflicto. Y esa es la función del conciliador, hacer esas propuestas ecuánimes que van a ayudar a solucionar ese conflicto. Hay momentos también en que puede hacer uso de lo que se llama la media. ¿Qué es esto? Se los voy a, a dar a explicar con un ejemplo. Eh, tenemos una relación obrero patronal en la que se están peleando prestaciones, por ejemplo, que ascienden a la suma de 50 mil quetzales. A través de los diálogos, una parte dice 40 mil y la otra parte dice 45 mil. Y ahí se quedaron y dicen hasta aquí llegamos. Es el momento en que el conciliador, como último recurso, propone la media, que es, se establece que ya el conflicto, la mayoría del conflicto está conciliado y lo único que queda por conciliar son esos 5.000 quetzales que existen entre 40 y 45.000. Se les hace razonar a las partes, si están dispuestas la inconveniencia de que lleguen a un juicio que puede ser largo, tedioso, económicamente, que sea desgastante personalmente, por mil quetzales. Cuando se les hace esa pregunta, se ubican donde están y entonces el conciliador dice, yo les propongo la media, 200, eh, 2,500 pierde usted y 2,500 usted. Entonces, que quede en 42,500. Llega un momento en que es increíble, pero lo hacen, bueno, ni él ni yo lo acepto. Y se solucionan varios problemas a través de este mecanismo. La siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son las algunas de las cualidades que tiene que tener un concili un conciliador. No puede ser un, con un conciliador alguien que no conozca el conflicto, que no conozca sus bases, que no conozca las posibilidades y que no conozca las posiciones de las partes, porque en conciliación vamos a hablar de intereses, vamos a hablar de montos específicos con cantidades específicas no vamos a hablar de las posiciones, y eso es lo que va a permitir que cada parte cambie de posición. Si empezando la conciliación, las partes no están dispuestas a cambiar sus posiciones iniciales, entonces no están dispuestas al diálogo. Por eso se dice que debe ser un conocedor amplio de la situación, dotado de experticia para proponer fórmulas de, acuer de acuerdos especiales ¿verdad? llegados al momento porque esos acuerdos hasta en ese momento van a decir cuáles son. Neutral debe inspirar confianza para las dos partes. Esa confianza debe ser suficiente para atenuar esos sentimientos y ánimos que traen caldeados las dos partes. Debe tener autoridad y carácter para moderar esos conflictos y evitar que estos se le escapen de las manos. Debe saber identificar la esencia, cuál es el punto focal del conflicto. Porque muchas veces están como andando por la tangente y la esencia del conflicto es realmente otra. Al conocer cuál es, hay grandes posibilidades de que esto se lleve a feliz término. Debe tener una capacidad de empatía con las partes. Cuando se les escucha capacidad de... Colocarse en los zapatos de una parte para entender por qué está pidiendo esto y al escuchar a la otra parte, capacidad de colocarse en los zapatos de la otra parte para entender cuál es la razón de esa posición inicial. A partir de ahí, él puede hacerlos cambiar de posición. Debe tener conocimiento para desagregar el problema. Muchas veces empiezan los problemas, eh, es que fíjese, cuando inicié la relación laboral me empezaron a tratar mal, después no me daban trabajo, después y empiezan con una serie de, de argumentos, cuando el argumento del despido es solo uno. Entonces se va desagregando, se va quitando todo lo que no sirve para llegar sí. efectivamente a la, a la esencia de ese problema. Capacidad de comprensión y escucha comprender los sentimientos de las partes, saber escuchar. Hay momentos en que la situación se pone tan álgida que el conciliador se puede parar y ofrecerles un vaso de agua a los dos, detener un momento. Eh, hay muchas técnicas que ese conciliador debe de tener y esas técnicas regularmente se ven y se estudian en lo que en, en la negociación. Eh, tienen que ser negociadores especiales. Enfocarse en buscar la solución. Cuando una parte dice, sí, pero es que él eh, a mí me pagaba mi salario cada tres meses. No, en este momento eso no lo vamos a buscar. En este momento no vamos a tocar los momentos en que se enojaron o que ellos aún traen en sus sentimientos encontrados en el corazón. No se puede tocar eso porque eso aleja. Simplemente volvemos otra vez a enfocarnos en lo que es la resolución del conflicto. De preferencia, ser experto en manejo de redes personales. Eso es muy, muy, muy importante. Con estas cualidades puede llegar a, un, a obtener arreglos hasta el 30% de los casos que se le presenten. ¿Cómo se va a materializar un acuerdo si se llegó a, a un feliz término? Entonces, las dos partes tienen que tener un documento que les. Que le sostenga eh, legalmente la solución de ese, de ese problema. Entonces, vamos a ver: si una conciliación es privada entre las dos partes, nada más, se puede buscar el auxilio de un notario mediante un acta notarial, donde se van a ventilar cuáles, el notario sabe cuáles fueron los hechos, qué sucedió, pretensiones, en cuál van a. ¿Van a conciliar? ¿Van a, a disminuir los parámetros o no? ¿Y con qué acuerdos llegaron a tener? Y en caso de incumplimiento, pues lo harán saber. Igualmente una declaración jurada. ¿Por qué? Porque el notario tiene esa fe para, para autenticar esas declaraciones. ¿Y esto a qué nos va a, a llevar? Eh, ¿Una declaración jurada se sostiene en un juicio porque quien lo hizo, quien declaró ante un funcionario competente, si lo hizo con falsedad, va a ser sujeto a un, a un, a un delito. Entonces, es, es bastante sustentable este tipo de documentación. La transacción, todos sabemos que es una escritura igual, en la que se van a hacer salmotivos del, del problema y cómo va a quedar solucionado. Igual tiene fe pública. Un documento con firma legalizada, Igual, tenemos que hacer saber todo lo que ocurrió, las fechas principalmente, y eso van todos los documentos en que se inició la relación laboral, en que se terminó para que queden eh, deslindados los periodos, cuál es el salario sobre el cual se van a calcular, y de ahí van a, a, a, continuar, perdón, a continuar las prestaciones laborales que se van pagando a efecto de que cada periodo quede perfectamente deslindado y si hubiese alguna controversia posterior al hacer los cálculos, estos sean totalmente exactos y que se cumplan dentro de los parámetros de ley, luego irá la aceptación y los finiquitos de las de las dos partes dentro de ese documento. ¿Cuál es la única diferencia en, en tipo de este en, el, en este en este documento? Simplemente y al momento de ejecutar, pues será diferente si es que se lleva a cabo pero regularmente cuando hay conciliación, estos convenios siempre la gente los cumple. Los cumple. Es raro pensar o ver que, que esto no, no, no siempre se cumple. En la vía administrativa, pues es el inspector de trabajo el que va a formular ese convenio. Y como ya han visto y han ellos... Eh, estado presentes y llevado la, llevada la, la conciliación en forma legal, saben que los acuerdos a que se llegaron son legales y ese documento es totalmente válido para poder, para poder eh, ejecutarlo si llegase ese momento. En la vía administrativa, en un centro de mediación, pues está... Después del, del acuerdo que se formula y que ambas partes lo aceptan, la homologación en un juzgado de trabajo para que el juez diga si el convenio cumple con los requisitos legales de protección a esos mínimos laborales. En cada uno de esos documentos debe evitarse la vulneración de esos derechos laborales que son mínimos garantizados por la Constitución Política de la República. Recordemos que lo único cuestionable en un juicio realmente es la indemnización. ¿Por qué? Porque esta existe y, y, y se deriva de un procedimiento de despido de carácter injustificado, ya sea directo o sea indirecto. Las otras prestaciones laborales que hay, esas son incuestionables porque son derechos adquiridos y que la ley los tiene contemplados eh, taxativamente. Hablamos aquí, les pongo aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y vacaciones. Claro está que existen otras prestaciones, como por ejemplo, velar si el salario mínimo se pagaba o hay reajuste, si se pagaban esas otras prestaciones en forma legal o existe un reajuste, si hay horas extraordinarias, días de asueto, qué sé yo, si hay comisiones, ventajas, etcétera u otro tipo de bonos que en ese centro de trabajo se hayan... Eh, aprobado y por costumbre se cumplan por la por el hecho de, de, de que exista o sea la costumbre o sea negociación colectiva que haya producido pactos colectivos de condiciones de trabajo o convenios colectivos de, de, de condiciones de trabajo, que en ese caso se vuelve ley ...dentro de ese centro de trabajo... ...y recordamos que un pacto o un convenio... ...la fuerza de ley es constitucional... ...tiene rango constitucional... ...que les da precisamente el artículo 106... ...constitucional, porque aquí pareciera que... ...que los derechos que se superan a través de un pacto... sonaran la soberanía nacional... De ...la soberanía que tiene la Constitución Política de la República... ...pero precisamente por eso... El 106 les da ese carácter al decir que son superados a través de la negociación colectiva. y la Vamos a hablar acerca de la terminación del procedimiento de conciliación. No puede ser eterno. Tiene que terminar. Entonces, ¿cómo se va la forma de terminar? Termina el procedimiento de conciliación si hay una un acuerdo entre las partes y celebran un documento como los que ya se les racionó, re, relacionó y que ponen un fin ya sea inmediato o mediato. Mediato es cuando eh, hay un convenio de, de pago, ¿verdad?, por medio del tracto sucesivo. Y eh, cuando se da a través de, de declaración del conciliador, tiene el conciliador eh, regularmente tres oportunidades. Cita la primera vez, cita la segunda vez y cita la tercera vez. Si a la tercera vez, a pesar de todo lo que se ha dialogado y argumentado y tratado de venir a las partes, estas no, no o tienen la, el ánimo de, de terminar el conflicto en esa forma, el conciliador debe darlo por terminado. Algunas veces puede ser una de las partes la que le dice al conciliador, ya no, quiero que aquí se termine, el conciliador tiene que terminar. Y se lo dicen al conciliador. Y algunas otras veces las partes entre sí deciden que ya no va a haber conciliador, ya no va a haber conciliación y es automáticamente se termina. Entonces resulta una conciliación infructuosa. Y a partir de ahí se abre para que para que las partes puedan acudir a hacer su reclamo en la vía judicial. Tienes que, que se deben observar estrictamente eh, bajo pena de prescripción, ¿verdad? Porque si transcurren los 30 días y no se hecho, pues prescribe automáticamente el derecho a indemnización únicamente. Solo ese derecho es el que prescribe. De tal manera si les prescribió, hay otras formas en que esa situación se puede rehabilitar, pero cada, cada caso es diferente y a través de la experiencia cada abogado se va dando cuenta que sí existe fórmula en que pueda uno rehabilitar legalmente ese, el, el, la fatalidad de esa figura de la prescripción. Y... Para los otros derechos que son eh, los irrenunciables, tales como los que le mencioné, pues ahí tendría años para poderlos reclamar, a excepción de las vacaciones que son, son cinco años. Ahora, si son derechos que provienen de, del pacto colectivo, pues es diferente porque hay otros plazos que la misma ley nos da para, para poder ejercitarlos. Todo depende... Del caso que se nos plantee que debemos estudiar. Eh, esta sería la, la doctrina de, de la y la forma en que esta institución procede cuando se realiza y para qué se realiza. Ahora, ¿cuáles son las razones de conveniencia para optar por la conciliación? Fíjense que estamos en. Es, por, por ser. El mes del Día de la Madre voy a tomar como ejemplo a una madre embarazada, trabajadora. Nos abarca los dos tópicos que tenemos en, la, en, en el tema de hoy. Entonces la, vamos a suponer una madre trabajadora eh, que es despedida en forma directa e injustificada y ella todavía no sabe que está embarazada. Y el patrón no viene y dice, eh, vamos a, a despedir a fulana de tal porque ya no nos conviene. Entonces la despide y se va. Pero tiempo después, no sé, 10, 15 días después, la mujer se da cuenta que está embarazada. Y fíjense la ley, ¿por qué? Por el, el certificado médico cuando se hacen los, los exámenes. La ley dice, que debe preceder un aviso del estado de gravidez para que la protección empiece. Pero en la jurisprudencia ya se estudió que la mujer no siempre tiene el conocimiento exacto de que está embarazada. Y han habido muchos casos en que ya despedida, semanas después se da cuenta que está embarazada. Entonces la ley dice que esto no está al alcance de la trabajadora, por lo que su condición, o sea, la condición más favorable a aplicar en este caso, es el hecho de que si demuestra que el despido ocurrió estando ella embarazada, aún sin saberlo, procede de inmediato a la protección. ¿Cuál es la protección? No va a poder ser despedida por ninguna causa injustificada. O sea, solo porque la mujer está embarazada y al patrón ya no le conviene y la va a sacar... Y hay muchos patronos que preguntan, todavía no me ha dado el aviso, ¿la puedo, ¿la puedo despedir? Nuestra asesoría como abogados es decirle, no, no se puede. Si usted lo hace, se sujeta que la debe de reinstalar y le debe pagar todos los salarios que ha dejado de percibir. A menos que la trabajadora acepte por conveniencia propia ese despido, el pago total de sus prestaciones laborales procede más los días que ella tiene derecho a pre y postnatal, que son 84 días, y 10 meses, una hora de lactancia, posteriores a los 84 días en que ella se tenía que reintegrar. O sea que eso hay que pagar. Pero si estando embarazada, ella comete eh, faltas que son susceptibles de, de la sanción de despido, el patrón no debe, en primer lugar, darle el derecho de defensa a la trabajadora para que manifieste por qué ocurrieron esos hechos. Si ella no, no descarga esos hechos que se le están imputando en su momento a través de un expediente disciplinario, entonces la puede despedir, pero la resolución cambiaría. Porque en ese momento la resolución sería, sí se evidenció que cometió tales hechos conociendo el estado de embarazo que tiene previamente a efectuarlo o a ejecutar que se solicite a donde corresponde la autorización judicial para despedir. Tienen que hacer un proceso pequeño en el juzgado de trabajo y será el juzgado de trabajo el que autorice esa destitución y ahí queda perfecta. Lo único cuestionable es la indemnización, pero los días de lactancia y sus prestaciones se las se tienen que pagar. Ese sería el procedimiento. ¿Cuáles son las ventajas y conveniencia de una conciliación en los casos? Si el patrón no quiere despedir porque ya no le conviene que, está, que esté embarazada, entonces simplemente llamarla, pero solicitar la autorización al juzgado solicitar esa autorización al juzgado y la trabajadora tendrá que explicar por las razones por las que quiere su anuencia. Hay muchas personas que en ese estado eh, consultan que si se pueden retirar porque ya quieren su hijo y lo han hablado eh, personalmente en su casa. Son situaciones bien, bien especiales que no se les va a decir no, usted tiene que estar en el, en el agua acomodé el lugar porque la, la ley no le permite. No. El, el código de trabajo protege el interés del trabajador, el interés del trabajador. Y va a proteger a la parte más débil, lo que más le conviene, la condición que le sea más favorable. Si ya la ha despedido sabiendo que está embarazada, también puede platicar con ella. ¿Por qué? Porque a ella la ley le, le da la opción de solicitar su reinstalación o solicitar sus prestaciones. Entonces, si llegan a, una, a, un, a un arreglo, pueden dirigirse al juzgado bajo esas premisas y el juzgado va a aceptar que ella eh, adquiera sus prestaciones laborales en forma total, se le van a pagar y termina el proceso por conciliación sin que tengan que embarcarse en un juicio largo y tedioso. Entonces, cada vez que un problema se puede dialogar, se puede evitar un juicio. ¿Qué tiene que tener el, el abogado o los abogados consultados, ya sea por trabajador o por, por patrono, para una asesoría adecuada? En primer lugar, el conocimiento exacto y debido del cálculo. ¿Cómo se actúa ese cálculo de prestaciones laborales Dentro, eh, en un determinado caso concreto. ¿Por qué? Porque la gestión se va a, va a tratar sobre montos de prestaciones laborales. Existe hoy en día un programa en, en, la, en la línea, en la inspección de trabajo, donde usted puede poner todos los datos que, que tiene e inmediatamente el programa le va a... a arrojar el resultado de sus prestaciones laborales. Pero ahí mismo dice abajo que no es, no es exacto. ¿Por qué? Porque es de, del, del sistema y porque son los datos que quizá equivocadamente eh, in, in, ingresé como trabajador, que no, no sabía si son o no los correctos. Patrón, regularmente en una empresa, pues cuenta con un auditor o un contador que él se las hace eh, realmente bajo, en otras formas, pero resultan los cálculos legales en la forma en que, en que uno ha aprendido a hacerlos. Pues coinciden, coinciden. Al tener un cálculo exacto, podemos deducir qué parámetro puede ser eh, reducido, cuestionado o dialogado en, en un diálogo conciliatorio, y qué parámetro es intocable. Entonces, ¿cuál es la asesoría? La asesoría para un trabajador, ser sinceros con el trabajador, hacerle un cálculo justo, estudiar adecuadamente el caso y ventilar si realmente eh, que el trabajador nos diga si hubo o no hubo causa justa. Y a partir de ahí, decidir nosotros la asesoría para llegar a un cálculo justo y dialogado. Miren, aunque sea despido... Despido justificado, si se dialoga y se sabe dialogar, hay patronos que pagan una parte de indemnización también. ¿Y qué, qué experiencia le va a quedar al trabajador? La asesoría del abogado es tan importante al hacerle y resaltarle los aspectos positivos y negativos de su relación laboral para que en otro lugar no los vuelva a cometer. No permitirnos con una inadecuada asesoría que los trabajadores se, se acostumbren a volver modus vivendi el estar cortando relaciones laborales con otras empresas, porque eso ocurre, no podemos cerrar los ojos. Al igual que también hay trabajadores, que hay patronos, perdón, que de manera fraudulenta despiden a sus trabajadores. Y les implantan causales con tal de no pagarle sus prestaciones. También la asesoría debe de decirle al patrono qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. ¿Qué ventajas tiene? ¿Se soluciona? obtiene de inmediato eh, la cantidad económica que le va a aliviar esa cesantía inminente en tanto tiene un tiempo para buscar un nuevo trabajo? ¿No queda sujeto a un tribunal? El hecho de estar sujeto a tribunales y en otro trabajo es una molestia constante porque el día que el, el juzgado cita tiene que pedir permiso a su patrón y no le va a decir voy a ir al juzgado de trabajo porque tengo demandado a mi anterior patrón. Eso es lógicamente no, no lo va a hacer porque se coloca en una situación de vulnerabilidad y en conciliación créanme que hay muchas relaciones resquebrajadas que se vuelven a restaurar y a, y a veces a veces. No totalmente, a veces totalmente, al grado que los vuelven a recontratar con el tiempo. O sea que sí tiene sus ventajas. Para el patrono, ¿qué ventajas tiene? Nuevamente, la, la asesoría ética de quien le, de quien, de quien fue requerido para el efecto. No es eh, justo que le llegue a usted un patrono y le dice, mire, eh, haga lo que sea, yo le pago todo lo del trabajador a usted y empieza el abogado a obstaculizar el juicio y a desesperar al trabajador. Se le llama desesperar por hambre, porque el salario del trabajador es manutención de una familia. Entonces, como abogados, le estamos quitando de comer a una familia. Éticamente, no es justo. Al patrono se le debe decir cuál es la realidad de las pretensiones de la demanda y preguntarle qué, con qué medios de prueba tiene. Si él nos presenta, nosotros los recibos totalmente pagados de las prestaciones laborales, quedará lo proporcional, pero hay que mirar que sean de verdad legales, porque si no son legales, nosotros se lo tenemos que hacer saber, preguntarle, es decir, la, la asesoría requiere eh, mucha... Re, requiere... Eh, Muchas interrogantes hacia el patrono para lograr averiguar los tópicos que sabemos que nos van a, a, a, a servir en un eventual juicio. Si nos damos cuenta que el patrono no tiene recibos de pago de nada, no tiene constancia de vacaciones, no pagaba salario mínimo, es muy común. Entonces, decirle la verdad, busquemos, mire, la el monto de la demanda son 80 mil quetzales. Lo justo a pagar en este momento es 50 mil, pero de aquí platicado quizás podemos bajar un poquito menos. ¿Cuál es su ventaja? Se le termina el juicio, no está sujeto, queda tranquilo, la asesoría ya no es tan alta porque no vamos a tomar el hecho de que este juicio me va a servir de trabajo para tres años como abogado. Hay casos que llegan a amparo que es otra mayor. Entonces, si uno le habla y le dice la verdad al patrono, el patrono regularmente va a entender. ¿Y qué va a pasar? Va a aprender y hasta pedirle a usted asesoría para que le lleve a cabo todo su pasivo laboral como debe de ir en regla en la empresa. Entonces, usted necesariamente no solo eh, da una asesoría adecuada, justa y legal, sino que además ayuda a que esa empresa se adecue a las normas laborales, el proceso puede convertirse en cierto beneficio para la empresa. Entonces, lo tenemos que asesorar en sentido. Hay patronos que terminando el procedimiento vienen y les llevan todos los contratos, les llevan todas las, las funciones de trabajador, les dicen cómo tienen que pagar y ustedes les enseñan cómo tienen que manejar ese pasivo. Entonces, no va a tener trabajo para otro años, cierto, pero va, le van a pagar en ese momento su asesoría, que regularmente es un, es un porcentaje, pero a la par ya viene otro, otro y otro caso y usted va a con la ayuda de Dios, por supuesto, porque es el que nos da el trabajo, pero viendo que lo hacemos bien, eso llega, créanlo, deja uno con las manos vacías cuando está actuando dentro de lo que es la justicia de Dios. Porque el trabajo Dios lo dignificó y también dijo no hagamos que el trabajador algo así, yo soy solo parafraseo, que, que muera de hambre por sus parafraseado. Entonces él dignificó el salario y el salario es alimento y manutención para una familia. Siempre ha habido una relación conflictiva entre trabajo y capital. Sin embargo, económicamente ambos se complementan. Porque una empresa sin trabajadores nunca va a lograr sus fines. Y un trabajador sin dónde trabajar tampoco se va a superar. Entonces, ese equilibrio es el que persigue la, relacion, el, la legislación laboral. ¿Por qué va a proteger al trabajo? Porque el capital es el que tiene el poder y el trabajo es el más vulnerable. ¿Qué le protege al trabajador? Sobre todo la dignidad y derechos que son garantías mínimas eh, de primer orden garantizadas en la Constitución, en los convenios internacionales de la la Organización Internacional del Trabajo, y al ser garantías mínimas obligatorias a nivel internacional, caen dentro de lo que nosotros hacemos como el Just Cogit. Entonces, noches, enseña, es un Bienvenida. derecho realmente social, hace ah, usted obra. y Buenas noches, a La están? sociedad revisando la máquina o el, el, el los sábado. Patronos? No y hoy me ha estado días. pidiendo muchas otra contraseña ahorita que quería entrar a, al MIT <risa> otra vez entonces me ha costado pero ya lo logré ah, vaya, no tengo el agradecimiento ingresar, a Alina Gisela Pérez Rodríguez por tan excelente disertación Aunque es un, un tema que muchas veces no tocamos cuando estamos es estudiando sino que también cuando estamos en el ejercicio de la profesión, de la profesión. Ah, bueno, Voy a no dar salga. espacio. Si en este momento sí. hubiera alguna, momento, alguna pregunta bien. a la licenciada Dina Gisela Pérez Rodríguez, por ahí es también. el momento para que lo haga. Gracias. Al no haber, entonces voy a presentar a la licenciada Jenny Santizo, que tiene a su cargo la entrega de un reconocimiento para la disertante. Muchísimas gracias, muy amable. Felicitaciones a la disertante, eh, amigas integrantes de la, de la asociación, colegas que nos están escuchando en esta tarde, muchas gracias por atender nuestra invitación. Una felicitación muy grande, a la licenciada Dina Gisela Pérez Rodríguez. Sabemos de la vasta experiencia en, en el derecho laboral. Eh, un derecho de que es importante ponerle atención, porque ya lo vemos que, la, ya vemos que las condiciones económicas, social y cultural vienen a legitimar a un país. Entonces, si queremos que nuestros principios constitucionales sean aplicados al trabajador, tenemos que poner en este tipo de temas. Felicitaciones, mi querida licenciada Ina Gisela Pérez Rodríguez. La experiencia es grande, tus palabras son grandes, grande, y sobre todo la calidad de ser humano que hay que